¿Estás listo para hacer la mejor movida del año? Ven y muévete junto a nosotros en Expo Móvil Bancaservas 2021. Solo escríbenos al WhatsApp 809-242-8208 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Vega Móvil, vamos más allá.